y este templo está hecho de mármol y es de siglo XV ¿Dónde estamos, Mari? En el templo jainista de... Ranakpur, Ranakpur. Ranakpur. Me voy a ayudar, Eman, porque él es el experto Tiene 1440... Eh, 44 columnas 45, 45. Y este templo está hecho de mármol Y es de siglo XV Y eh, eh, este templo está dedicado a uno de los uh, profetas jainistas Que se llama Adinat Y en el jainismo hubo 24 profetas eh, Los demás... 23 profetas también se encuentran pero en las capillas secundarias alrededor. Y estuvimos visitando este templo. Y este templo está construido de las columnas. Y son de varias piezas. Por la técnica de machiembrado están encajadas. Aquí estamos en Ranakpur, 90 kilómetros lejos de Udaipur. Tarda dos horas para llegar aquí por un camino bastante regular, con muchas curvas. pero Llegando aquí, entrando en el templo, me parece que vale la pena. Vale mucho la pena venir a Stangai. Eh, la entrada, ah bueno bueno, pueden venir eh, contactando a Emant. Uh -huh. Vamos a poner eh, sus datos. Ahí les pasamos ahí los datos, los dejamos en el video. Sí. Porque bueno, él nos este, trajo en un carro y ya sabe dónde está y ya es más seguro, nos dio mucha confianza. También, bueno, la entrada este, al templo es de 200 rupias. 200 rupias por persona, la cámara se paga aparte: sí, 100, rupias. 100 rupias. Y, video, sí. 300. Sí, y video. el video 300 Y el video: la cámara grande: 300 rupias. Hay un comedor afuera, tenemos los videos, son 50 rupias de la comida, deliciosa, se los recomendamos. Y creo que ya, esos son los precios que se manejan aquí. Adiós. El semana si quiere que diga su correo, de todos modos lo dejamos, tu correo es... Mi correo es jemanchrimali direct gmailcom H-E-M-N-T-S-H-R-I-M-L-I-9 at directgmail.com y mi número de móvil es 9198297 apple Y puede guiarlos en inglés y en español también. Ah, sí, claro. Y también tiene conocidos guías en francés. Gracias.